voy a presentar a una compañera, este, nueva que se está una nueva calle, ella es la que va a estar allá en kit y bueno, lo que nos compete también el día de hoy es platicar con los técnicos de aquí de la CEDER, ellos les vienen a proponer este, un, un programa que están implementando ellos, ustedes me platican ellos que ya lo conocen, pues este, me gustaría que ellos se presentaran. Aquí tenemos al técnico Manrique y a Mario. Mario. Entonces, este, ellos les platicarán de qué se trata el programa. No es justo que les comentamos cómo va a ser este programa, pero mejor que ellos lo ¿no? den esa plática, ¿no? que se les den más, más información. Y pues, bueno, márgense, compañeros, ustedes son los, los buenazos. Prácticamente lo conocen de Nueva Siembra donde ustedes este, participan cada año los que han sembrado, ¿no? los últimos años. ¿Y en este, qué mayo les va a especificar? Pues bueno, siempre, o sea, es, es un apoyo federal y estatal, es concurrencia. Es, son 12,600 pesos por hectárea y son 3,000 eh, por hectárea que ustedes sembran cada año. Y eh, este, la razón de que estemos aquí es que antes, pues, este, en Sembrando Vida no estaba en equipo ahora hubo pues, un acuerdo y ya está, dentro de Sembrando Vida. Y pues, este, pues ustedes saben los beneficios, ustedes saben si sí. dentro de bueno, eh, Yo aquí yo quisiera comentarles para complementar esta información. Eh, bueno, como bien saben, eh, cuando los técnicos sí, venían sí. acá, que pues van a venir desde diciembre para la difusión del programa de Sembrando Vida, pues el programa, en sí la planta de Nequén, no estaba contemplada dentro del sistema de cultivos por la manera como sabemos que se siembra. Es eh, de manera que se vuelve un monocultivo, es decir, para poder sembrar el y manejarlo adecuadamente, por la facilidad que se les da, tendría que concentrar una alta densidad, o sea, mucha planta en un hectárea, y prácticamente se vuelve un solo cultivo. Al manejarse de esa manera, en Sembrando Vida no lo teníamos contemplado porque se vuelve monocultivo. Acuérdense que el programa de Sembrando Vida no permite los monocultivos, sino que tienen que ser cultivos variados, milpa frutales y maderables, o sea, cultivos intercalados. Era lo que nos manda el lineamiento o lo que consta el programa. Entonces, por eso desde diciembre no estaba contemplado. En recientes fechas, así como un mes, dos meses, cuando mucho, por convenios del Estado, de parte del Gobierno del Estado de Yucatán y ya por parte de, del Gobierno Federal se hizo un convenio para poder fomentar el cultivo del indígena una parte dentro de Sembrando Vida y el gobierno del estado también pues por su parte que de por sí siempre ha manejado este programa ¿no? como dicen acá los compañeros, ustedes lo conocen durante años el gobierno del estado ha manejado el programa de, de la siembra del indígena ¿no? es nuevo digamos este convenio que recientemente se hace por eso nosotros no habíamos mencionado nada y ya ven que desde que los técnicos empezaron a trabajar con ustedes hecho el padrón y todo esto a las casas, de las reuniones no se había mencionado integrar el cultivo el N si acaso hay quienes ya tienen que en su terreno pero es un eneque como dicen ya viejo, un eneque ya que ya va de salida están sus últimos años de aprovechamiento y que al final de cuentas lo voy a quitar y va a crecer el árbol que yo meta ese es el único tipo de eneque que teníamos hasta ahorita en las unidades de, de producción entonces ahora con este convenio lo que se busca es que primero que nada es una primera fase Solamente entran las personas que están que coinciden en el padrón de ceder, están ¿vale? ellos tienen un padrón en enero y nosotros el padrón de sembrando vida. Hicimos como el cruce, ¿no? Para ver qué personas coinciden entre el padrón de ellos y el de nosotros y vemos, este, que pues son algunas personas, no son tantas, por eso solamente es este grupo pequeño, no llamamos a toda la gente, ¿no? Porque en primer lugar, este, entran las personas que digo coinciden en el padrón. Es para darles la información y que ustedes nos digan si nos interesa, no, no nos interesa. Aquí es donde les voy a explicar cómo queda el programa en sí. ¿No? Ustedes ya están en vida. O sea, Sembrando Vida. Es Sembrando Vida, eso ya es seguro, van a manejar Sembrando Vida dos y media hectáreas. Si ustedes deciden quiero entrar también con el programa de Denequén, adquieren como doble compromiso. O sea, tienen dos compromisos: el hecho de que tienen que cultivar 3.000 vástagos. Para que a final de año puedan recibir el recurso que da la ceder, porque el recurso que da la ceder por plantar 3.000 vástagos es hasta final de año, ¿no es así? Entonces, este, ese ya sería el trabajo y compromiso de ustedes. Ahora bien, el convenio que se hizo entre el gobierno federal y el gobierno estatal es que quieren fomentar, empezar a meter plantas de NQ en las unidades de Sembrando Vida. Sí se puede, pero no podemos meter las 3.000 o los 3.000 vástagos en la hectárea de Milpa porque nos volveríamos eso, el monocultivo. Entonces tenemos que adaptarlo, o, sea, o ajustar esa cantidad. Entonces, eh, lo que se tiene pensado, programado, es que las personas que quieran entrar van a tener que temblar 3.000 vástagos, pero en lo que es la hectárea o las dos y media van a distribuir una cantidad. No las, Pueden distribuir las 3.000 entre las dos y media o en la hectárea de milpa, solo sembrar algunas, 500, 800, Hemos calculado que con mucho mil pero yo sería también chamba de juntarse con el técnico productivo para rediseñar cómo quedaría, el, cómo quedaría la distribución o sea, el diseño de plantación porque recuerden, en Sembrando Vida no podemos sembrar una sola cosa hay que incluir los frutales, la milpa y los maderables no podemos meter solo el niquel ahora bien, ¿qué pasa con, el, con la planta que me sobra? ¿no? si solo siembro mil en la parte de Sembrando Vida ¿qué hago con las otras dos mil? bueno, las puedes usted sembrar en una parcela aparte Aquí la mayoría tiene más de dos y medio, no está limitada a dos y medio, pues tienen hasta cinco o ocho hectáreas, ¿no? En promedio. Pueden, entonces, eso que les sobra, sembrarlo en una unidad aparte, ahí sí lo puedes sembrar, como siempre se si llevan en el que, o sea, juntito, ya más pegado, o este, hacer algún diseño donde las tres quedan distribuidas en las dos y media hectáreas, por medio de un sistema de franjas, pero bueno, eso ya sería chamba con el técnico productivo, sentarse a... Ajustar los diseños, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer? Ajustar la integración del ING. Esa sería la cuestión. Bueno, por la parte de cómo se van a hacer los trabajos, les digo, es un doble compromiso. Semana bien hemos sido muy, muy este, reiterativos y siempre se los comentamos, no es solo que usted cobre y ya no hace nada y porque viene la reunión y ya me dio chapié, ya estuvo. No, no, no. Saben que tienen que cumplir con los compromisos, con las metas, pero eso tienen el acompañamiento constante de los técnicos, si no es productivo, pero siempre hay una actividad social. ¿No se dan cuenta? César está aquí casi todo el tiempo, ¿no? Y así con las demás este, eh, comunidades, ¿no? Entonces, este, las personas que están encerrando vida y quieren también incluir parte del programa de que o sea, es como sumar, ¿no? es agregarlo. O sea, agregarle esta parte... Tienen este doble compromiso de que tienen que cumplir con la siembra de los 3.000 vástagos para tener su recurso a final de año y además cumplir con sembrando vida, de que en la unidad de sus dos y media se pueda distribuir bien el NQ o sembrar la parte solo siembra una parte dentro de sembrando vida. Y tienen que sentarse a trabajar también con su técnico. Vamos a diseñarlo bien también junto con los becarios, ¿no? Los muchachos están de apoyo, pero es sentarse a hacer esa chamba, ¿no? De cómo lo vamos a, cómo, a cuánta distancia lo vamos a plantar, o sea, ajustar este diseño y cumplir. Por parte de Sembrando Vida, los pagos son separados, o sea, lo que reciben de Sembrando Vida en su tarjeta o a los que les falta, que no les ha llegado tarjeta, les va a llegar, se va a ser su pago de Sembrando Vida. Lo que es por parte de CEDER es por parte de CEDER, inclusive nos comentaron los compañeros que si ustedes entran o deciden, ahorita que están aquí presentes, entrar también con el programa de CEDER que viene en convenio, tienen que entregar una documentación y eso es con ellos. O sea, tienen que entregarla y llevarla a Mérida o ellos este, de alguna manera se organizan para recepcionar los documentos de ustedes. ¿Qué documentaciones? Sí, lo que siempre han entregado aquí: este, Victoriano, este, Carnero, saben saben todos los. los, los este, es INE, CURP, este, Comprobante Domiciliario, el 32 Opinión B, mm -hmm. Documentos del Terreno, la clave Interbancaria. Eso es lo que. Yo entendería que bueno como vimos los padrones, ¿quienes aparecen en el padrón de ceder es porque el año pasado o ya han manejado antes el programa? ¿no? Sí, es que algunos siembran este año, algunos siembran, Ajá. algunos, la mayoría creo que hace dos años, ¿no? que sembró? Eh, y ahorita pues sembró esta vez, y así está, Ajá. que es de amigo, y también está Victoriano, así están todos, pues, cada año, Victoriano creo que cada año ha estado sembrado. Sí. Como de eso, si me decía que de hace dos años, ¿no? Sí. sí. Otra... para sí. sí. el 2015 empecé a sembrar otra vez, hasta lo actual, ahorita ya tumbé, ya quemé, ya estoy cortando, basta yo para sembrar. Correcto. Bueno. Entonces ya saben entonces cómo funciona esa parte y qué documentación deben entregar. Quiero mencionar recalcar recalcarles dos cosas primero que nada, el programa al entrar el enequen o el programa del enequen con Sembrando Vida lo que es la parte de mantenimiento que normalmente se daba el siguiente año, después de la plantación ya no se incluye porque estarían recibiendo dinero de Sembrando Vida, o sea, la CEDER no contempla dar mantenimiento eso no, no, no lo dijeron ¿no? entonces la parte de mantenimiento para el enequen por parte de CEDER no va entonces, sería con sus recursos de Sembrando Vida, por eso lesía, tienen, ustedes tienen que estar conscientes de que es compromiso que agarran Van a sembrar su planta para recibir un recurso que sí lo recibirían, pero tienen que este, cumplir con las plantaciones. ¿no? El pago por parte de CEDER es con ellos, por eso les piden entre sus documentos una cuenta, ¿no? una cuenta bancaria y hasta el requisito del SAT para exentarles el impuesto por actividad agrícola, por eso les piden ese requisito. Entonces tienen que cumplir con ellos esa parte, eso ellos lo ven, no es por parte de Sembrando Vida si luego llegan las quejas de, no me pagaron, ¿no? yo estoy Sembrando Vida, bueno, sí, pero el problema en el NQM y el pago es con Eso es una. Lo otro, lo comentamos en que fuimos a Chapá igual con otro grupo ahí, obviamente gente de, de, de COCT. Ustedes ya destinaron una superficie, ya destinaron dos y media para Sembrando Vida. Se va a trabajar el diseño para que no pase lo siguiente mucha gente ya estaba ahí ya pensando que van a tumbar una nueva área o sea, de que esas dos y media, pues lo voy a usar para el NK y luego busco otro pedazo para Sembrando Vida y voy a tumbar otra área, acuérdense que el programa de Sembrando Vida está prohibido estar tumbando puedo yo quitar mi sí pero hay gente que ya está buscando la manera de que voy a tirar monte alto no, acuérdense que tumbar monte alto es sanción y se le daría de baja a esta persona, pues no no porque vaya a entrar el programa, ¿de que Pues voy a empezar a tumbar y tiro monte alto. Al menos en Sembrando Vida nosotros no estamos comentando que tumbe monte alto. Para... Cuando entraron a Sembrando Vida fue pues muy claro, ¿va a entrar? ¿Qué... ¿Cómo está su terreno? ¿En ¿Qué condiciones? ¿Por va a verificar? Cucuché, cucché, bajo, si se permite. Porque ya tenía mi para ahora potrero ya no tiene nada, eso sí entra. Pero entrar a tumbar monte alto para cambiarle la, la unidad, no. Si ustedes ya eligieron, porque desde inicio, desde diciembre, dijeron, sí, tengo mi terreno, aquí voy a meterlo de Sembrando Vida, no de última hora, no está viendo porque ahorita ya integramos en EGEL, ya quiera yo cambiarlo a otra unidad. Sinceramente eso no se vale, porque igual los técnicos ya empezaron a trabajar sobre un programa de dónde están localizadas este, estas, estas parcelas. no, Pues tienen que saber bien, les digo, ser conscientes de que Qué bien se puede distribuir, por eso les digo ¿se puede distribuir el NQM dentro de las dos y media de vidas? sí, pero van a tener que trabajar con el técnico, con el diseño no él les va a imponer el diseño les da la propuesta y ustedes dicen, sí, sí me conviene no me conviene, no es obligación que estén en las dos y media, si yo tengo más superficie, pues lo puedo sembrar también al lado, solo una parte siembro de quiero que quede esta parte clara ¿hay alguna duda más? comentario con toda confianza Mire, eh, antes que nada, pido disculpas a los compañeros aquí de Quini. Eh, los señores creo que sí me conocen, que yo vengo de aquí del vecino pueblo, de Chacuegro. Mi querido es de la reunión y, y tuve ese atrevimiento, les pido disculpas y general no Lo que sucede es que, miren, eh, yo ya estoy terminando mi nueva siembra. Como dijo usted, eh, dentro de un lapaz que terminé, metí otra nada de tiramonte. Uh -huh. Entonces, perdón, y, perdón que te interrumpas. Estás en sembrando vida, es lo que es lo que a lo que, a lo que yo vine, por ejemplo, eh, más o menos a solicitar. Si después de meter mi documentación en desarrollo, que ya lo tengo, todo es para la nueva sierra, saber lo siguiente, el siguiente paso para que yo pueda participar en sembrando una vida. En sembrando vida, Ah, si bueno, no primero, tengo, sí. sí, sí diga. yo le puedo aclarar Sí. sí. Eh, en esta primera fase del chat pueblo, pues no entra. O sea, tiene su terreno en Telchac Pueblo. En El Pueblo, ¿no? El el no entró. Para el siguiente año se va a ampliar el programa. O sea, la misma cantidad de productores. 5.000 productores más se van a añadir. 12.500 hectáreas más para Yucatán. No entraba Telchac Pueblo en este primer año. Ya cerramos la convocatoria. Que ya nos mandaban qué municipios fueron asignados en primera fase. Para el siguiente año van a entrar más municipios, sí. Lo que no le puedo decir por ahorita es qué municipios van a entrar porque ni yo lo sé. Esas son cuestiones de planeación ahí ya coordinación regional territorial que ellos designarán qué municipios entran. Para Sembrando Vida pues no le puedo decir si ya va a entrar el el otro año. Lo único que sí puedo comentarle que pues sí se va a ampliar pero este, si usted quisiera participar y si llegara a entrar cuando salga la convocatoria yo considero que a finales de año para que se integre nueva gente a Sembrando Vida en 2020. Entre los requisitos, tiene que tener usted dos y media hectáreas para la siembra de milpa, árboles frutales y maderables, ¿no? Exactamente. Dentro de lo que es las dos hectáreas. Dos y media hectáreas, en las dos y media hectáreas. Lo que usted me dice es que ya sembró usted su enequén. ¿Cuánto tiene sembrado? Dos, 65 meningén. Dos y media hectáreas, tiene las paredes, un por NK, sí, incluso por hectárea me está llevando como un promedio de 3.000 matitas de Ajá, exactamente. Bueno, le comento, al menos hasta ahorita, al menos que se modifique o haya alguna modificación en, en lo que es la convocatoria. Si fuera a aplicar las reglas como las que hicieron exactamente este año, es que el NQ no puede ser monocultivo. O sea, me refiero monocultivo es que Parece como que una sola cosa y difícilmente puede intercalar otra. Como nos han dicho, el que sí se puede intercalar, sí como lo sebra, puedo sembrar milpa, pero cuando mucho como dos años, porque como crece, ya no hay luego espacio para meterle más y también el suelo, pues, ya no está tan, tan bonito como a la primera, ¿no? Pues no, me va, no va a crecer ni mi milpa, aunque yo quiera, ¿no? Yo le recomendaría, si usted quisiera entrar, tiene que ver si tiene más superficie. O sea, aparte de esas dos y media, tengo otras dos y media, porque puedo usted proponerlas si en caso de que entre desde el chat puede. Ese sería el caso.